Cada casa es única. Hay casas que son grandes y otras que se juntan para ser grandes. Casas que se superan y otras que están agarrando fuerzas. Casas alegres, aventureras, despreocupadas, alejadas. Hay casas que guardan nuestros mejores recuerdos. Cada casa es única, pero hay una casa que es de todos. Donde entendemos que compartir la vida es la mejor manera de vivirla. Una casa donde estamos convencidos que con amor se puede transformar la realidad. Donde todos tenemos un lugar y caminamos en un mismo sentido. Y esto sucede porque Jesús vive y está entre nosotros. Vení, volvé, reencontrate. Iglesia de Montevideo, Casa de Todos. Te esperamos el 9, 10 y 11 de mayo. Entérate más en casadetodos.uy